me callo ante las callos del estado y subrayo No me callo, tenga enfrente a uno o a 500 Y aunque digan ser gallos, detallo como los estallo Ainera para rato, payaso, así que lo siento Sediento me siento después de cada concierto Contento de gastar saliva en buenos argumentos Intento sumar conocimiento en mí y el resto contenido Exento de groserías. fomento Mientras tanto escucho tantos hacer música basura Con letras que parecen escritas en un burdel no me vengas a decir fisura, que eso es cultura Que aunque el suelo es parejo, no estamos al mismo nivel Ey, tu letra es mala, y denigras a la mujer Mientras vas de moralista, no das más de cinismo Sabiendo tu vida privada uno empieza a entender Miserable, se te cae la careta del feminismo Coraje te falta, desgraciado poco hombre Que haya gente que te va que me parece aún peor Pobre tu madre, vergüenza le da oírte un hombre En el barrio sabes qué hacen con la gente como vos hay otros que me mandan amenazas por las redes Llorando que mi música está manchando al hip hop Me los cruzo por la calle y no sé a qué se debe Pero toda esa prepotencia desapareció No sos tan de barrio, como dicen me parece Pero insisten, vos en mi barrio no podrías entrar Pero claro payaso, hay algo que te favorece, Tu barrio privado me frena el de seguridad Hipócritas inútiles no pueden compararse Sería una porquería, pero al menos soy auténtico a tanto tonto podría desenmascararle, pero prefiero que se caigan solos Son patéticos ¡No me callo! Aunque los raperos me odien ¡No me callo! Ante la prensa mentirosa ¡No me callo! Ante los políticos ladrones ¡No me callo! No me callo en verso ni en prosa No me callo Aunque los políticos me odien No me callo Ante la prensa mentirosa ¡No me callo! Ante los raperos llorones ¡No me callo! No me callo en verso ni en prosa Tampoco me callo ante la presión estatal Ante organismos nefastos como el Inadi Si es que su objetivo es callar y censurar al disidente y pagarse vacaciones en Miami que me explique primero Vicky, su presidente por qué a su doméstica hacía trabajar en negro por qué ante la queja para que no sepa la gente intentó comprar con un carguito falso su silencio que diga si no le parece discriminación tener un inmigrante trabajando sin derechos sin aportes sin vacaciones ni jubilación con un salario miserable menos del mínimo ingreso es un inmoral y estar a vista no me insistas, viene de familia, puedes seguir la pista. Fue diputada y la pusieron en la lista solamente por ser hija de un par de terroristas menos me callo ante la falsa oposición que negocia por detrás con el oficialismo la acusan por supuesto de generar división por decir la verdad y exponer su cinismo Después te dicen que ganaron los otros por culpa nuestra No entiendo cómo es que no se les cae la cara A nosotros nos insultan y a los caca los respetan Y al final votan con ellos y acompañan sus jugadas Mucho menos me callo ante sus cómplices la prensa Siempre financiados con la pauta estatal Manipulan a la gente y a los pocos que piensan Los acusan de fake news por informar la verdad Lo curioso de estos medios oficiales gigantes Es que nunca verifican si es verdad una noticia Si es falso lo que ponen esta manga de farsantes Con suerte lo eliminan si los tuiteros le avisan NO ME CALLO Aunque los raperos me odien NO ME CALLO Ante la prensa mentirosa NO ME CALLO Ante los políticos ladrones NO ME CALLO No me callo ni en verso ni en prosa NO ME CALLO Aunque los políticos me odien NO ME CALLO